Un poquito de humo Vale, el zumito hemos acabado Venga, sendía Qué rica la sandía. Sandía cortadita, fresquita, ¿verdad? Vamos ver. Muy bien, cariño Venga, un poquito más. no festín. Qué rica, ¿verdad? Tengo pues medio melón también. Tengo medio melón, en ¿eh, no? la sí. Me voy cortando un poquito más, ¿no? ¿Sí? Hola Muy bien mi amor A ver que te eche melón Que también traemos melón Meloncito Cortadito Venga cariño Míramelo. melón Toma ya melón más Tira todo, a gorri. Sí, bueno.